Hola buscadores. A veces me hacéis preguntas complejas, ¿eh? <ríe> me gustan, me gustan, son un reto para intentar explicar un poco o aclarar este tipo de temas. La pregunta es: ¿cómo sabes que haces algo que viene del alma, o sea, influenciado por el alma o que haces caso de lo que dice el alma o algo así? O haces algo con el ego. O con la personalidad. En el camino espiritual se dice, como he dicho muchas veces, en el camino de crecimiento personal es tu personalidad la que estás reforzando, tu ego. Y es correcto, hay que hacerlo. Pero que luego en el camino eh, de crecimiento espiritual lo que se busca es que seamos influenciados, controlados, o sea, que salga el alma a través de nosotros. Y el alma somos nosotros, ¿vale? Pero ya no es la parte de ego la parte de la personalidad, de lo que son mis deseos o mi mente, mis pensamientos, sino lo que está más arriba, que está en el plano búdico y que tiene que salir a través de nosotros. Eso es lo que lleva el camino espiritual, tiene que provocar eso, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿cómo estamos en el camino de aprender eso? ¿Cómo sabes si es una cosa o si es la otra? Por eso he dicho que es complejo, sí, no es que sea fácil, ¿eh? Al principio es simple, pero simple no significa fácil. De entrada, pues, comenta la que me pregunta, comenta de que ya sabe que el ego le gusta camuflarse y, por lo tanto, a veces uh, se esconde con el ego espiritual, ¿no? Y la pregunta concreta era: ¿Cómo lo sé? ¿Cuáles son las sensaciones cuando lo haces con el ego o con el alma? ¿Te sientes bien? porque claro, yo he sentido, según comenta, no uh, haber hecho cosas que luego me he arrepentido, porque veía que no eran correctas, no, no me han, no han ido bien, pero mientras la hacía me sentía bien, entonces eso no, no, no debe ser un, un elemento para saber si viene del alma o no, con el alma te sientes bien, alguna vez lo he dicho yo, cuando estás realmente fluyendo con el alma te sientes en paz, te sientes bien, no sé si es la palabra te sientes bien, yo creo que es te sientes en paz, que es diferente. Sí, sentirse en paz es sentirse bien, pero la palabra bien es otra historia, un poco más de sensación o algo así. A ver, insisto, intentaré aclarar un poco, a ver si lo puedo. De entrada, lo que sí es cierto es que cuando hay sensaciones, que me pregunta por las sensaciones, las sensaciones nunca vienen del alma. No pueden venir del alma. Las sensaciones, las emociones y los pensamientos pertenecen a la personalidad. Sensación es lo que noto con mi cuerpo. Emoción, lo que noto con mis emociones, mi cuerpo astral o mi cuerpo emocional. Y pensamientos serían decisiones, pensamientos, creencias. Todo eso tiene que ver con la mente. Y todo eso es la personalidad, no es el alma. El alma está por encima de nuestro cuerpo, de nuestra personalidad, que está conformada de físico, emocional, mental, el físico etérico, emocional, mental, da igual como lo queráis decir. Pero quiero decir que esto que es mundano, que es de este mundo y que muere, es lo que desaparece cuando morimos, el físico, el energético, el emocional y el mental, por este orden, terminan desapareciendo ¿vale? y queda la esencia de lo que hemos aprendido en el alma. Y el alma, ¿vale? Esta alma no tiene, por eso coge personalidad, por eso encarna, para tener sensaciones, para tener emociones, para tener pensamientos. Por lo tanto, si tú sientes sensaciones cuando haces algo de entrada, no significa que no pueda ser influenciado por el alma, claro que sí, pero las sensaciones no son ninguna señal del alma, ni los pensamientos de, ay, qué bien que estoy, hoy qué bien lo estoy haciendo, por ejemplo. O las emociones de oh, qué bien me siento, en paz, en serenidad, en no sé qué. Vale, está muy bien, si no, no tiene nada de malo eso, pero que no es el alma. El alma, si quieres definirlo, nunca tiene emociones, no tiene emoción, ni tan siquiera palabras. Es una <risa> intuición. Es que es difícil de, de, de explicar porque no hay palabras para eso, pero es como sé que debo hacer eso, sé que quiero hacer eso, sé que iría bien que hiciera eso, yo qué sé, lo sé. Hay una certeza y no hay palabras, no hay una explicación del por qué. Cuando empiezas a pensar eh, es que esto me irá muy bien para evolucionar, ahí has metido la gamba otra vez. No digo que lo, eso no te sirva, claro que sí, pero la explicación que te, que te sale la ha puesto tu cuerpo mental, la ha puesto tu mente. Punto. No le hagas caso, ni para bien ni para mal, no le hagas caso. Entonces, no hay manera de verdad de saber por propio, Ay, con las herramientas de nuestros cuerpos, ¿sí? si es algo que te viene una inspiración del alma. O simplemente algo que tu cuerpo hasta estado, tus emociones han montado, o tu mente, tu imaginación ha hecho que se mueva algo. ¿vale? ¿Mm? Lo cual tampoco tiene por qué ser malo. A lo mejor eso está perfecto, ¿eh? Pero no necesariamente viene del alma. Lo del alma siempre, sí tiene algo que para mí es lo que lo que a mí me sirve para diferenciarlo. Espero que te sirva a ti. ¿vale? El ego, vale la personalidad <risa> la personalidad quieras o no todos sus sensaciones deseos y pensamientos están orientados a la personalidad yo qué quiero pues comer bien mi cuerpo desea sexo desea comer bien desea cosas físicas bienestar calor etcétera que insisto no son necesariamente malas vale no tiene nada de negativo eso pero es mi cuerpo el que quiere eso no es mi alma, es mi cuerpo. Mi cuerpo astral quiere vivir emociones. Me gusta el amor, por ejemplo, que me amen, poder amar, sentir emociones. ¿Vale? Mejor las alegres que las tristes, ¿de acuerdo? Pero bueno, al astral le da igual. Mientras viva emociones, de ahí viene que tengamos tantos líos a veces. Pero bueno, es igual, aunque sean todas perfectas. La sensación de que bueno soy porque estoy ayudando a esa persona. ¿Verdad que más de uno lo siente y además lo dice encima? No, es que yo soy muy bueno porque ayudo a esa persona. <risa> vale. Todo eso es una emoción, una sensación emocional, ¿vale? Pues es del cuerpo astral, no es del alma. Es lo que yo siento. No es lo que yo he hecho, es lo que yo siento. Lo siento porque he hecho eso. Vale, muy bien. Pero en realidad lo Casi se puede invertir el término es he hecho eso porque me siento bien. De ahí viene que la mayoría de las historias religiosas no suelen funcionar porque lo haces o por premio o por castigo o porque Dios te lo pide o lo exige. Y tienes que hacerlo y así tendrás el cielo ganado o al contrario el infierno si no lo haces te van a castigar entonces estás haciendo algo por coacción. Por lo tanto, eso no tiene nada que ver ni con el alma ni con la espiritualidad. Con la mente pasa lo mismo. Cuando empiezas a darte cuenta ya que, uy, qué bien que estoy haciendo esto, no sé qué, eso no es el alma. El alma no tiene palabras, no tiene sensaciones, no tiene em emociones. ¿Mm? Pero sí puedes analizarlo. Fácil. Hay que pensar, Si tengo ganas de hacer algo, siento que tengo que hacer algo, quiero hacer algo, para saber si viene del ego de la personalidad o del alma, solo tienes que preguntarte ¿a quién beneficia esto? ¿Verdad que es fácil? ¿A quién va a beneficiar si yo hago eso? ¿A mí? Es del ego ¿A la humanidad? En general, ¿eh? No quiere decir que vaya a beneficiar a todo el mundo. Raramente hacemos cosas que tengan mucho efecto en el mundo. Pero quiero decir que es para afuera, para otros beneficiar, mejorar, ayudar, aunque a ti no te beneficie para nada, o aunque incluso quizás te cueste, o dinero, tiempo, trabajo, etcétera, da igual. Pero cuando es para los demás, sin ninguna reticencia personal, sin oh, no es que yo voy a salir ganando, si yo hago eso, esas personas se beneficiarán, por ejemplo, pero... Yo voy a ganar o fama, o, que me, o que, me apruebe, que me aprueben, me apoyen, o que me den dinero, o algo. Cuando yo salgo ganando, lo hago porque salgo ganando algo, es, es algo del ego. Si es simplemente, lo siento así y lo hago, eso es del alma. Yo pongo, por ejemplo, una cosa muy tonta, que es, si alguien va por la calle y ve que cae, que cae alguien, Muchas personas tienen la tentación, o incluso lo hacen, ¿no? De ir a ayudar a esa persona. No, el cuerpo físico no piensa, me va a dar dinero a cambio. Las emociones no dicen, hoy es que me voy a sentir muy bien porque le he ayudado. Ni la mente piensa en nada, simplemente flash. Es una es un impulso de fuego, precisamente, es un impulso. Es un impulso del alma. Voy a ayudar a alguien. ¿Por qué? Porque voy a ayudar a alguien. No piensas en nada. Cuando ocurre eso, es un fluir del alma. Claro que sí. Y eso seguro que os ha pasado muchas veces. Y quien dice en eso, quizás no os ha caído nadie delante de vosotros, pero otras historias han pasado, seguro. Ahora bien, cuando estás en el camino del crecimiento espiritual, lo que haces es buscar voluntariamente qué puedo hacer yo para ayudar a la humanidad y me pongo manos a la obra a hacerlo. O sea, no es, ¡ay, mira! Ha caído alguien por casualidad de la y le ha ayudado. Y ahí sí que luego, casi siempre, sale el ego. Uy, después, ¡qué bien me siento por haberle ayudado! Por ejemplo, o oh, mira qué buena persona soy! Esto ya se ha metido el ego en medio. Pero cuando ha sido algo flash, que no has podido, no lo has pensado, te ha venido inmediatamente la acción, eso viene del alma. También es, uh, es una de las características. Normalmente lo que viene del alma... Es algo muy rápido, es, es un flash, realmente es como una intuición, un flash, una un sé ¿sí que tengo que hacer eso, y pom, te pones en marcha. Cuando empieza la mente a analizar, mmm, bueno, vale, espera, antes de hacerlo, uh, me va a ir bien, me va a costar, me, me, me, voy, a, me voy a ensuciar, da igual, ¿vale? Cuando empiezas a ya se ha metido el ego por ahí, y el resultado casi nunca suele ser el, el correcto o el del alma. Pero es un impulso rápido siempre para otros. Raramente, que alguna vez es posible, pero raramente el alma te va a inspirar para que hagas algo para ti. Muy, muy, muy raramente. Casi siempre, en todo caso, cuando te tiene que ayudar a ti, hace que las cosas se muevan para que te ayude. No para que seas tú el que hagas algo para ayudarte a ti. Porque de eso sabemos mucho todos. Y el alma sabe que potenciar eso es lo peor que se puede hacer. Porque a partir de ahí el egoísmo va aumentando, el ego, ¿vale? O sea, no sé, es posible que otro sabio por, otro, por el mundo que sepa más que yo tenga alguna otra explicación. Me refiero a cómo saber lo que viene del alma eh, o que te lo explique mejor que yo. Pero para mí es, es que es la única que he encontrado. Todo lo demás son pajaritos en la cabeza. ¿Eh? O, con, o como digo siempre en broma, contar las plumas de los ángeles, ¿vale? de las alas de los ángeles. <ríe> o sea, perder el tiempo. Espero haberte ayudado y preguntas y dudas que tengáis en los comentarios los podéis hacer. Hasta la próxima.